Uno, uno ve, lo ve tan serio al Poder Judicial Neuquino, ¿no? Cuando ah, viste que ahora están en temas de, de cargos, que están cargos electivos, defensores, todo, y vos decís, son de terror las cosas que han avalado, ¿no? Porque eh, yo recuerdo eso, ¿no? Cuando dijeron encontramos la pata local de la RAM. ¿viste? Y eran Nadia y, y Fermín y les reventaron la casa, hicieron un allanamiento, hicieron. Claro, también estaban parados por, por toda esa maquinaria terrorífica de, de, de Bullrich, ¿no? que siempre me queda eso, con esto eh, te, te dejo tranquila, ¿no? es la única que nunca espió Macri, ¿no? <risa> Mira, Macri espía a todo el mundo porque es su, su modo de operando histórico, su familia, todo. la única que nadie espía es ella, ¿no? el, el, Y viene eso desde la, esa supuesta participación dentro de Montoneros. ¿no? Yo creo que es así y que además de, de, bueno, de personajes siniestros como ella, de los que hay que preocuparse porque se mantienen vigentes en la política, hay que también preocuparse por estos personajes siniestros del Poder Judicial que se mantienen vigentes también, eh, como José Jerez, como el juez Villanueva, eh, gente que, que hoy sigue, esa, Greca, en, en Roca, en Fisque Menuco, que sigue desarrollando sus tareas, o Tranto, o Gérald, o, se me vienen a la cabeza, claro. toda esa gente sigue hoy, sentencia y de, jugando decías Villanueva y Greca. Y Greca en, en, en Roca, en Fiske. Eh, que bueno, que inclusive llevó a juicio, dentro de poquito se está por hacer el juicio contra las compañeras eh, estudiantes y docentes de la Universidad Nacional del Río Negro. Eh, y bueno, o sea, es parte de esa semilla que se mantiene vigente en los los avances de los procesos también, llegar a elevarlos a juicios contra los LAMIEN que continúan recuperando territorio en la en kulmapu eh, siguen vigentes. Y, y bueno, y entendemos que, que a la espera de que este nanofascista que existe en, en parte del, del corazón de los argentinos, eh, se, se levante y bueno entendemos que tanto las herramientas de poner el cuerpo en la calle como de tener eh, estos mecanismos de comunicación de generar nuestros propios medios son parte de la defensa que tenemos que generar y, y bueno y también de la denuncia permanente que tenemos que sostener. Espiar, espían todo, también, sí. ¿no? Eh, Nadie aún un... Mil gracias, eh, nosotros vamos a cerrar este programa y bueno, los que quieran seguir, hay, hay un YouTube, un streaming, que, que nos puede contar? Sí, lo, las notas y los vivos los sacamos por el canal de YouTube de Juicio Escuelita eh, y después pueden consultar las redes del Zumbido NQN y el Facebook de Radio Zona Libre. Ah, el Facebook, que ahí hace la transmisión de la radio en la previa y también, o cargas el material. Hacemos un poco de transmisión y hacemos como la jornada en fotos, muchas fotos, por ahí no de muy buena calidad, uh -huh. pero que bueno, tratamos de documentar para que también les queden a los, a los sobrevivientes, a las víctimas, a sus familias, el relato de la jornada, el relato fotográfico. Genial, gracias Nadia. No, gracias a vos. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más Cartago. Hasta entonces.